Buenas buenas tardes a todas y a todos Un enorme placer volvernos a ver aquí En esta plaza de los desamparados a la que nos han traído Y un alegrón volver a ver a muchas compañeras y compañeros que hacía tiempo que no nos veían Y al propio Alfon que está por aquí, de acabo de ver ahora, es un alegrón Bueno Han venido diciendo y dicen que este virus no entiende de clases sociales y en rigor es verdad el virus no entiende de clases sociales pero los gobiernos que aplican políticas para combatir o no el virus claro que entiende de clases sociales y saben para quién las aplica dijeron que de este virus este virus lo parábamos entre todos y sin embargo han dejado a millones de seres humanos en la estacada más de 10.000 mueren diariamente. En el mundo es un auténtico genocidio. Y para recordar a las personas abandonadas, y no irnos no lejos, quizá hay que recordar a esos más de 30.000 mayores que han perdido abandonado las vidas en las residencias. Eso era lo que decían que el virus lo íbamos a combatir entre todos. Y ahora porque no sabían, pero ahora ya hay vacunas, hay vacunas hasta para elegir. Y la pregunta es la siguiente, ¿y por qué no vacunan a todo el mundo? ¿Por qué no hay una vacunación masiva ya aquí y en el mundo entero? Y la respuesta la sabéis de sobra, porque quien tiene las patentes son las farmacéuticas y ellos son los que deciden cuántas, cómo y dónde se reparten esa, esas vacunas. Y no hay ningún gobierno en el mundo, ninguno, y especialmente en este país, que les plante cara y le diga que esas vacunas tienen que ser liberadas. Que esas vacunas, que igual que no se puede... Eh, subcontratar ni privatizar al sol, no se puede hacer lo que se está haciendo con la vacuna. Pero no hay ningún gobierno que se lo plantee. Y no hay ningún gobierno que les plante cara a las farmacéuticas como no les plantean cara a la patronal de las residencias, a los bancos y a las multinacionales. Porque el drama es que en este sistema capitalista, gobierne quien gobierne y se llame como se quiera llamar, no son más que los, los ejecutores de los consejos de administración de la clase que domina. Son todos gobiernos patronales, son todos Bueno, no sé si es que le ha asustado el micrófono, ¿qué pasa? Bueno, y, y, es, y eso es importante recordarlo porque estamos en el Día Internacional de la Clase Obrera. Sobre todo recordárselo a los que creen que las clases sociales no existen hasta que la vida les agarra por el pescuezo y lo manda a patrocinio. Ahora dicen que, bueno, que la cosa ya está mejor, que ahora empezamos ya con la recuperación que viene la recuperación de la mano de esos fondos que llegan de Europa. Estamos, dice Pedro Sánchez, frente a un nuevo plan Marsa, que va a venir a obrar prodigios desde la ayuda de Europa. Y los más veteranos y veteranas, os acordaréis de aquella vieja película de Berlanga, de Bienvenido Mr. Marsa. Se creen que nos vamos a quedar en casa soñando cada noche con lo que les vamos a pedir a los que traen el maná haciéndonos ilusiones con nuestros sueños de esa ayuda, en este caso no americana, sino que viene de... ¿Y será verdad que ese dinero viene para ayudar? ¿Será, por ejemplo, que viene para garantizar la fijeza a los más de 800.000 trabajadores y trabajadoras de la administración pública que están contratados en fraude de ley? ¿Será que ese dinero va a venir para reforzar la atención primaria de la sanidad, para contratar menos personal, o quizá para garantizar la educación y, la, y las pensiones públicas y acabar con la brecha de género? ¿O ese dinero, como está más que cantado, va a venir para lo que sabemos que va a venir? Mirad, yo no quiero extenderme, solo me gustaría poner algún ejemplo. A menos de 400 metros de aquí... Están manifestándose los sindicatos del régimen con una ministra del gobierno al frente. Nos han dicho en toda esta pandemia patronal, gobierno y comisiones obreras UGT, que ellos han puesto medidas sociales. Y han presentado como una de sus grandes medidas sociales el ERTE, los ERTE. Eso ha sido la panacea. Esos ERTES iban a parar los despidos e iban a impedir que hubiera ERES. Y ahora lo tenéis en la prensa estos días. Por miles los despidos, por cientos los eres, después de, después de haber aplicado los ERTES. Y los ERTES lo conocéis, el mecanismo es muy sencillo. Mirad, es un negocio tremendo, disfrazado de medida social. Resulta que los trabajadores tenemos que poner como poco el 30% de nuestro salario. Y además perdemos la parte proporcional de las pagas y de las vacaciones. Y además el Estado va y vía el 7 es el que garantiza ese 70%. Y a los empresarios además se les exime de las cuotas a la seguridad social. Es maravilloso, solo hay una pregunta, la del millón. Y estos empresarios que os ponen además del caso, si somos los trabajadores, si al final es el erario público que acabará subiendo una deuda, que nos va a